Este miércoles se pretendía conocer el recurso de apelación de la condena de 15 años de cárcel contra Juan Carlos Padilla, declarado culpable de asesinar a Danairis Polanco el 28 de febrero del 2015. El proceso no se conoció por la ausencia de la abogada de Padilla. El abogado de los familiares de la occisa asegura el proceso ha estado retrasado en beneficio del acusado. En el día de hoy estaba previsto el conocimiento de recurso de apelación y depuesto por, por el imputado Juan Carlos Padilla. El, el, el, el proceso se ha habido incidentado, ha sido muy torpedeado por la parte de los, de los, del imputado. Ha ocurrido una, primeramente uno, una, una rebeldía que tardó casi mente cuatro años ...para que él pudiera comparecer a la audiencia aquí... ...y se pudiera conocer el recurso... ...en el día de hoy pensábamos que iba, estaba ya completo... ...se iba a conocer el recurso de apelación... ...interpuesto por ello... ...recuerda que se trata de un homicidio... ...de un feminicidio... ...entonces... Eh, ...en esas atenciones estaban previstos... ...para el día de hoy el conocimiento del recurso... ...y la abogada de los imputados... ...del imputado no se presentó... ...se presentó... ...hicimos una solicitud de virtud de la ley... ...del abandono de la defensa... ...y, y el, el, la corte lo acogió... Abandono la defensa y tendrá que hacerse defender por un abogado de la Defensoría Pública o de un abogado de solicitud. En tanto que Audrey Padilla, hermano del imputado, aseguró que el interés de los familiares de la fallecida está lejos de perseguir que se haga justicia. Que lo que hoy en día se está llevando y, y prácticamente haciendo es un drama a la señora. Le respeto su dolor a sus familiares, pero esto es todo lo que es un drama. Prácticamente porque el interés de ella, no, no creo que sea justicia, no creo. Hay otro interés, no lo puedo decir, pero ella sabe cuál es el interés en realidad que ella busca. Y aquí lamentable el caso, se ha dado la redundancia y el caso se ha dado, que ustedes lo saben todo de que con el mismo dinero que ella recibió, prácticamente con ese mismo dinero que ella está pagando a abogados, y esto no es una mentira para nadie. Nosotros no habíamos querido dar la cara porque nosotros somos personas que respetamos y respetamos el dolor de ajeno. Yo respeto en particularmente el dolor de los demás familiares, pero no es de esa señora. No llevo nada en contra de esa señora, pero yo lo que quiero es que ella misma se le quite esa careta que ella trae, que ha venido montando un teatro, un teatro que ya no le luce el ¿sí? Al ser cuestionados los familiares sobre la indemnización recibida, el abogado afirmó es un tema que nada tiene que ver con el proceso judicial que se lleva a cabo en la actualidad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.